Ya compadre, aquí estamos en otro jueguito del recuerdo y les traigo Little Nemo. Vamos a la introducción primero del juego antes de partir. Es un juego muy complicado. Ahí vemos un dirigible que está bajando a la ciudad. Este dirigible. va a la casa de Nemo. Él es Nemo el que está durmiendo ahí. Entonces ahí este compadre ya está medio dormido. Llega el dirigible. Hola, he venido a invitarte Al mundo de los sueños, a Dreamland Bueno, nemo ¿no me medio a huevonado, no, cachai, como que le cuesta entender La princesa te ha elegido, cachai, para ser su compañero Ya, genial Ah sí, pero si es una princesa, entonces debe ser chica Oye, oh, una mujer Nunca he jugado con chicas, chuche Eh, no es solo una chica. Es una princesa. Uy. Apuesto que aún es chica. Bueno, ella me ha pedido... Que te dé este regalo, ¿ya? Un regalo, sí, que es... Caramelos. Oh, me gustan. Cualquiera. Es muy pollo Nemo, bueno, es un niño, pues bueno. Bueno, lo convencieron con dulce a Nemo, y la princesa le mandó este mensajero y le... le puta, le dijo que le pasara eso, esos caramelos. Son unos caramelos especiales, en realidad, que ahora lo vamos a, a ver para qué sirven esos caramelillos. Bueno, Little Nemo Dream Master, el maestro de los sueños, juego de Capcom USA, de 1990. Entre el 89 y el 90 Ya, un juego de la NES, del Nintendo, para quienes no lo conozcan Y aquí lo vamos a terminar en el, terminar en el juego del recuerdo, ya Así que démosle nomás, rapidito Nada, no weá, hasta que lo terminemos, voy a morir varias veces, no sé Démosle El bosque de el nivel 1 Ya, veamos, este es el primer personaje que nos da un dato Oye, niñito, ¿qué haces tú? Aquí en este lugar, es muy peligroso para chiquitines Pero si estás decidido a quedarte aquí te diré un secreto, varias de las criaturas de aquí te darán un paseo si les das caramelo. Puedes montar tanto como quieras, pulsa SELECT para detener, para parar. Algunas puertas están cerradas y necesitarás varias llaves, una para cada candado. Por cierto, me llamo Flip, ya, la raja. Gracias por tu dato Flip. Vamos a buscar entonces, con nuestros caramelos, algunas criaturas, unas criaturas bondadosas como esta. Que me, la rana me va a permitir saltar alto ¿Eso qué quiere decir? Que puedo llegar a lugares donde están este tipo de llaves Ya Vamos a seguir avanzando nomás Por el bosque de las setas Vámonos Vamos, vamos Ya llevamos dos llaves Vamos bien Mira este tremendo hongo que hay acá Tres llaves Muere, listo. Mira, acá tenemos al señor topo. Le damos, ah, chucha, le llegó un, un dulce a la rana. Cómete los dulces. Entonces ahora nos metemos dentro del topo. Fíjense que el topo está con la boca abierta, pues, me metí dentro su cuerpo. Ahí agarramos otra llave. Cacha, que cuático. Ya, cinco llaves. Sigamos avanzando, vamos. Vamos, vamos, vamos. Oh. extra. Uy. Ya. Señor Rana. Nuevamente. vámonos Ya. Acá el Lizard. Lo bueno del Lizard es que se agarra a las paredes. ¿Cachai? Y ahí tenemos 6 llaves. Vamos. Y ahí está la puerta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo, pasamos nivel 1. Fácil. No estuvo tan complicado. Ahora vienen niveles más difíciles. Por cada vez que tú pasas el nivel, sale esta cuestión. Levanta, tenemos. ¿Cuántas veces tengo que llamarte? Bueno, para el tutor, compadre. Ya. Nivel 2, o sueño 2, jardín de flores Vamos Este mono se parecía a una vieja que veía vi cerca de mi casa Hola Nemo, este es el jardín mágico de las flores Mi amigo Ompi quiere conocerte ahí abajo del agua Ya, bacán, vamos a ir a visitar a Ompi a ver cuál es el dato que nos da Ompi Pink. Qué buena gráfica el juego Bueno, Capcom, nada que decir, Ahí está, Ompi. A ver qué me dice Ompi. Hola, Nemo. Vas a necesitar la ayuda del lagarto para pasar por la siguiente zona. Búscale en los árboles. Ya, la raja. Vamos a tener que buscar al lagarto, entonces. El lagarto pasa por lugares pequeños y además se pega a las paredes. Ah, bueno. Está este mono también. Este gorila. Ya. Toma. El mono es súper duro, súper fuerte. Uh. Vamos, vamos, vamos, mono. Ya no importa, está el mono duro. El mono trepa paredes también. Vamos, trepa pared y árbol y toda esta payaso. Ya, vamos, estos guanes blancos, weón, son una mierda. Hmm. Vamos. Ucha uh, la weá, weón. No, weón. Los guanes son una... Son los guanes más, más de mierda del juego, esa weá blanca. Vamos, vamos, vamos, vamos. Alcanzo, no? Sí. Ya, bueno. Vamos a mirar a buscar al Lizard. Echa. ¿Cómo lo hacemos acá? No paran de salir esos weones, pues Vamos. Hay que hacerla rápida ahí porque si no.. Listo, estamos. Mira, ahí podría haber agarrado la llave más fácil. Weón. Bueno. No vamos tan mal. Ya. Ya, ahí está el hoyito, vamos. Uh, weón. Ya, perfecto. El señor abeja. Démosle dulce a la abeja, weón. Y ahora volamos, ¿cachai? Vamos. Esto. Y para acá nos devolvemos, y ahí están los otros amigos. Mira uh. el otro weón disparando ahí huevos con su cría, weón. a ver de flor en flor, weón. Ahí hay otra llave. Aquí nos vamos a tener que tirar el agua Vamos, vamos, vamos, vamos Estamos bien de energía, así que go, uno más Puta, el lizard se me fue muy lejos Como es la cosa? Ahí está Comete los dulces, vamos Cinco llaves Uy Joder, son 6 llaves, wey? ¿Dónde estará la otra? Las cosas es que pasan en el juego del recuerdo, pues, weón Vamos a tener que ir a ver qué onda Va, Encima acá están estos perigüines en mala leche, weón Acá abajo, a ver... Wow... Puta la agua ya... Mira, una vía extra... Ahí está la llave... Ahí está la sexta llave, estamos... Vamos... Complicado, ahí va el segundo nivel... Trae sus... sus cosas... Dejemos acá, sin que no agarren los piriguines. Igual quiero ir con el lizard porque el lizard es como rápido, así que me puede servir. Vamos. Ya. Uy, ahí. Acá. No, pues weón, vamos. Mira. Listo. Ahí pasamos al segundo level. Complicado igual. Ahora es pena, el segundo nivel. Ahora es pena. Nemo, ¿por qué estás fuera de la cama? Vuelve a tu cuarto ahora. Se no estuvo tan fácil el nivel 2. Bueno, démosle nomás. Casa de juguete. Ya. Vamos a ver cómo nos va en la casa de juguete Vamos A este nivel escuático Concentración nomás acá para poder pasarla Es la weá weón No, oh, esos, esos weones que tiran esos misiles tan brigios. Vamos. Vamos a pasar igual, vamos a pasar igual, vamos. Sin, sin desmotivarse, sin desmotivarse. Ahora sí. Estaba mostrándole cómo moría el mono, eso es la verdad. Vamos. Me habían olvidado esos globos, weón. Vía extra, weón. Ah, vamos, vamos, weón. Dale, vamos. Estamos bien de vida, sí, vamos. O Sabía vía extra no, cachó como tomarla, weón. Ya, vamos nomás. Uh, Brigio, weón, vamos. La ardilla, weón. Ah. Vamos. Hacerle unos globos. Tira tu wea. Vamos. Llave, weón. Uh otra llave. Ah. Vamos, más llave. Suche. Satánica en la casa de juguete, weón. Creo que no me gustaría estar en esta casa de juguete. Vamos. No, weón. Uh, oh, al límite, weón. Puta aviones de mierda. Tira tu weá. Ah, vamos. Estoy con cero energía, weón. Vamos. Tira la weá. Vamos. Vamos, no, que se puede, weón, por favor. Ya, por último la vida extra. Ay, weón, la había pasado, la había pasado. Ya, pero saqué vida extra, eso quiere decir que no morí, ya. Puta la weón, esto es lo malo de, de, de este juego, que tengo que hacer todo de nuevo. Ya, pero lo vamos a hacer igual. Vamos. Vamos, le vamos, le vamos, le vamos, Eso me pasa por no practicar ni nada, weón. Aquí en el juego del recuerdo estamos para terminar los video games Así que vamos a terminar esta weá una vez por todas compadre No se preocupen, no se preocupen No vamos a continuar, al menos no, pretendo no continuar ninguna vez Vamos Ah. Vamos Al límite la weá. ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! Ah. ¡Vamos! La peor casa de juguete que he visto en mi vida, weón ¡Ardilla! ¡Ardilla! Ah. ¡Vamos! ¡Ardilla! Ah. ¡Dale! ¡Eso! ¡Tira tu misil nomás, weón! ¡No! ¡Puta! ¡La weá satánica, weón! en de energía! ¡Vamos! Ya, chavo con las llaves, las voy a agarrar después. Ahora viene la parte que caen estas weas ah, que pinchan. Vamos. Vamos. Vamos. Ahora. Corre. Vamos. Ya. ¡Puta avión culiao! ¡Puta la weón. weón! ¿Cómo se me olvidan los aviones, weón? Pero si este nivel es muy fácil, puta. Perdiendo el nivel es pollo, weón. Nivel de pollo, weón. ¿Cachai? Tres vidas, weón. Ya, igual al menos el nivel es bonito, ya vamos. Vamos Aviones de mierda, weón Vamos uh. No Vamos, energía Ah, oh, no, no puede ser No, no, esta bueno, no puede ser ya Prometo no morir más, prometo no morir más. Ya, concentración. Ya, vamos. Nada más de wea, vamos. Ah, disculpen las tonteras que los tonis que mandé, ¿eh? pero bueno, lo hice al menos. ¿Qué nivel, bueno? qué nivel? Vamos, vuelve la cara. Mar nocturno, compadre, vamos. Si compartes caramelo con los cangrejos ermitaños, te llevarán donde quieras ir. Vamos. Recuperando ya, recuperando ya, vamos. Qué hueón weón de ese pescado, man? Vamos. Ah. vamos. Vamos, vamos, cómetro. ¡Acá no, weón! Uy. ¡Fuck! ¡Ay, weón! Me lleva, ¡Me lleva la corriente! ¡No! ¡Pues, weón! ¡Pero como tan tonto! ¡Puta! ¿Dónde era la wea? A ver, acá. Es que me lleva para arriba la corriente, weón. mierda Vamos, vamos, vamos, vamos. Oh, no, casi me lo casi me inserto ahí arriba. ¡Vamos! Acá abajo no hay nada, un cangrejo ¡Uy! ¡El agua, weón! ¡El agua! ¡Vamos! Tánico esos pescados, weón, ¡vamos! ¡Ah, piriguín. ¡Ay, perigüín, coleado! ¡No! ¡Uh, la pasé menos mal! ¡Ya, bien! ¿Qué pasa? ¿Por qué no...? Puedes quedarte en la cama. Yo lo veo en la cama. Sueño 5, casa de Nemo. Ya, vamos. Vamos. Oscar la rana primero vamos, vamos, vamos acá me pareció ver una abeja, ¿o no? ah, no una llave, una llave, vamos Un mono, ah, ya nos dejamos caer. Ya, chao con la rana y nos vamos a ir corriendo acá, porque aquí vamos a agarrar un lizard. Ya. Después de esto vamos a agarrar una vía extra y una llave. Y. Eso. Y ahora tenemos la abeja, compadre. ¿Qué te crees? Vamos. De ahí agarrado la abeja acá o no? Chucha que la cagueo, ¿no? Claro, de ahí agarrado primero la abeja y haberme ido a comer la energía. Pero bueno, ya está. Son monos asesinos, weón. todos lados estos el lado esto, bueno, Vamos. Aquí hay energía, menos mal. La nada más por acá parece. inspeccionar bien si no nos falta nada ahí estoy cachando que viene un weón mira otra llave acá vamos vamos a subir acá le vamos a ver si oh. Acá parece que no necesitamos nada, a ver... Mira, acá podemos subir. Mira, otra llave. Vamos, menos mal me devolví, weón. Y acá tenemos que ocupar un ratón que tiene un martillo, weón. Vamos a tener que ir a buscar al ratón. Ahí está el ratón. Vamos. Hay que agacharse para que no te pegue esa weá. Vamos. Ratón barraja. Con los dulces de los sueños. Pues vamos. Vamos. Allá podemos romper acá. Acá que hay un mono parece no. Un Mono. Ahí están las llaves. Faltan dos llaves. Abeja. Vamos. Ya con la abeja vamos a agarrar la llave que está acá arriba. Y vamos a matar a este mono agresivo. Vamos. Clint Eastwood. Ya, vamos. Listo, pasamos la casa de Nemo, compadre. No estuvo tan complicado. Una paja nomás. De nuevo. ¿Qué hace falta para que te duermas? Sueño 6. Ruina de nubes. Ya, compadre. Vamos. Este nivel escuático también. Oí que hay una ciudad en ruinas en las nubes. Vamos a buscar la ciudad de ruinas. Vámonos fuck. Oh. Uh. Eso estuvo MUY cerca Tabrigio acá, tabrigio, ¿pa' qué andamos con weas? Tabrigio Voy a tener que... Ahora No, pa' abeja tonta, weón, la, weón, la abeja, weón Lo había hecho intencional para que, para que no me mataran y la abeja tonta caminó para matarme a mí. Bueno, los lo, lo, supuestamente amigos que tengo también me matan, ¿cachai? Ay, weón, bueno. Apúrate, apúrate, apúrate. Ya, no me voy a matar ahora, pues abeja. Vamos. de ahí! ¡Muere! Y ahora con todo nomás. Hay que buscar nubes weón. ¡Uh! Tenéis que. se le acaba la. la energía a, a, a esta abeja. Uh. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Ahí. Ah, justo, weón, ¿eh? vamos. Uf. Muere. Vamos con todo. Aquí hay una ardilla. Vamos a matar más ardilla. Muere. No se supone que acá ha habido como un lizard por acá. Ahí está, pues. Estás ahí escondido, tú Vamos Uh, Vamos ¿Dónde nos tiramos? ¡Chucha! Está la ardilla voladora Vamos Calmado, que aquí viene una de esto Ahora. Vamos. Bajémonos de la nube un rato. Uh. Bien. Vamos. Llegamos. Buena, buena, buena. Tuvo bueno el level. Tuvo muy buenos el level. level. Me entretuvo. Ya que viene ahora. ¿Por qué yo a los niños de los demás les cuesta tanto dormirse? Es la mamá como que está choreada con el pendejo porque no se, mueve, no se queda dormido nunca. Patas arriba. Uf. A nivel al revés. La vamos a ver este level. ¿Hay de esos bichos blancos, no. Buenas tardes, va a ser los rabios este nivel porque una, la música de este nivel no me cae bien. Como fome. ¿eh? El nivel es bonito. ¿eh? Claro, está al revés. Mero, una no llave. Vamos. No. La música es latera, sí. Ahí está la abeja. Ya. Mira estos monos blancos que son... Son odiosos. Monos pasivos agresivos, vamos. Acá tenemos energía, más llave. No vienen monos cayendo del cielo, no. Eh... Vamos a ir por acá Ya, mono blanco ahí Ya ve. Ups Puta, mono de mierda Ya, ratón Vamos uh. Acá al lado Vamos Ahora rompemos rápidamente No te... No, no. Vamos ¡Eso bien! Dejamos caer acá... ¡Chucha! ¡Vamos! ¡No, no me atacar abeja! Muy bien, vamos a matar a este mono acá No, ya este buen lo voy a matar por si acaso aunque me haya ayudado, pero.. Me puedes traer complicaciones. Así que vamos a. Comer la llave. Uy. Vamos por acá. Extra Life. Energy. Vamos. Ahora acá arriba. Mono agresivo ahí. Ya, bien, vida extra, compadre. Vamos, vamos, vamos. Tank, vamos a volver a salir por este lado. Muere mono. Y llave. Ya tenemos seis llaves. Pasemos nomás acá nomás, bueno, si weón. Me pongo a pensar, compadre. Me pueden matar. ¡Ah! ¿qué ir divertido se pone cuando se agacha! Vamos. Ya vamos nomás, weón. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está la tralla. Ya. ya, menos mal que la pasamos rápido. Bien, vamos bien. Camil, bienvenido a Tierra Sueño. O sea, tuve que pasar por todo eso para llegar a la princesa. Nemo, soy la princesa. Camil, encantado de conocerte. ¿Por qué querías verme? En realidad, mi padre, rey Morfeo, fue secuestrado. Por el rey de las pesadillas, Pesadilla-landia... Nightmare Land. Qué miedo, weón. Qué miedo el mono. ¿Qué es Pesadilla-landia? Cacha, la... Cacha ese mono igual terrorífico. Es la tierra de los malos sueños. El rey pesadilla... Planea gobernar. Ya me veo un cuadro en la pieza con ese mono. Sobre toda tierra sueños. Y destruir los buenos sueños. ¡Oh, no! Por favor, ayúdame, Nemo. Rescata a mi padre y vence a Pesadilla. Mm, no creo que pueda. Solo soy un chiquillo. No puedo pelear. Con el rey Pesadilla. Joder, el weón penca. Sí. Yo iría a pegarle hasta combo a ese mono. Pero esta estrella del alba destruirá a Pesadilla y a sus hombres. No sé cómo usar una estrella del alma. ¿Quién crees que soy? No te preocupes. Esta es la Tierra de los Sueños. Le lanzaré un hechizo. Para que puedas usarla. Y a ver, veamos el super hechizo. Wow. Wow, efecto wow. Vale, ahora puedes hacerlo. Puedes atacar o dar caramelos. Ya no necesitarán más llaves. Ya, menos mal, ya me tenía chato el tema de las llaves. Por favor, prométeme que irás a Pesadielandia y vencerás al rey. Please. Vale, lo prometo. Ya, Démosle entonces. Sueño número 8. Nightmareland. Vamos. Ya, veamos qué onda acá. Ya, ya tenemos este... Lizard. Vamos. Oh. Ya. Una cuajo. Hay que tener cuidado con esto, weón. botar Siempre cagando la onda a los más mínimos monos, weón. Capaz que me maten, weón. Puta la huea. No, está ahí. Ya el demonio. Bau. Puta la huea. Vamos, vamos, que se puede, compadre, vamos, que se puede. Uh. Ya vamos Ahí está el... el aparato ya, pingüino, vamos, démosle al pingüino este Te tira sus críos, pingüino ah. Vamos Buena, buena, vamos ¡Vamos! ¡Un! ¡Dos! ¡Muere! ¡Crías de pingüino! Ah. ¡Uh! ¡Oh! ¡Elegí mal! ¡Vamos! ¡Muérete ahora! Ah. ¡Muere, muere! ¡Muere, muere, maldito! ¡Muere, muere, muere! ¡Ya! ¡Murió el Rey Pingüino! Vámonos nomás, veamos que se puede, weón. ¿Dónde lleguemos. Acá hay una extra life ¡Ah, desgraciado! ¡Puta la weón! vamos. Estoy con caramelo, ¿no? Sí. ¡Ay, no tengo más energía que estoy cagado! Vamos. Uh. Vamos. Vamos a leer, weón. No. Puta, qué maldito ese mono. Voy a morir, weón. Puta, la, weón. Esos monos blancos, weón. Están muy bien pensados, weón. Te cagan toda la onda, weón. No, si ya, ya había que morir ahí. Ya, ya. Está bien, ya. Te la regalo, weón. Te la regalo, ya. Si hasta partieron cagándome con ese cocodrilo al principio, ¿para qué vamos a estar con cuestiones, pues, weón? Yo si el weón saltó y me pegó la media más weón. Pero vamos, nada que nos detenga aquí en el juego recuerdo terminar este video game. Vamos. Ya, con todo nomás. Vamos. Ya. Ya, oh, ya de nuevo, así. ¡Pura weón, nomás! Ya, que no viene ni un, un tarado allá a molestar Acá Otro de estos payasos ya, Y de aquí Ya, apúrate ¡Vamos! ¡Oh, buena! ¡Bien! ¡Bien, Alejandro! ¡Bien, bien! ¡Súper weón. vamos, vamos! vamos, vamos. La verdad es que les quería demostrar que lo puedo hacer dos veces sin que me afecte. Vamos. Que ahí tenía que apretar Select, weón. Esta parte es satánica esta parte, weón, la odio, weón. Este nivel, weón, es, es muy mala leche, pues, weón. Me acuerdo cuando pendejo estaba jugando a este nivel, había unos primos, weón. Yo estaba odiando por esta weón de level, weón. Vamos nomás. Ah, ya, chao con la weón. Chao con la rana. Vamos. No podía pasarlo, weón. Oh. Y ahora tampoco parece. Chucha, estoy con uno de vida, weón. Necesito energía. No. No. Ah. No. Puta. Salta, weón. No. Uno más, uno más. No. Ah, bien. No. ¡Qué injusticia, justicia. <ríe> no, weón, es injusto No voy a tirar mono ahí mismo, weón. Ya, con tono. Ya. Vamos. Energía, weón. Necesito energía. Oh, uh. Ah, acá sale una abeja Ahí, me acordé esta wea, vamos Vamos, vamos, vamos, vamos No, weón Energía, menos mal, weón, vamos Bien, weón, bien, vamos Bien, no hay cocodrilo, la raja. Uh. Ya, la raja, pasamos, weón. Pasamos, pasamos. A ver, acá. Toma, weón. Chucha, no. Ya. Ya. Vamos. Bien, le llegó. Ah, toma. Ya, a ver, ¿Para dónde, pa' dónde, pa' dónde. Acá. ¿Para dónde ¿Para dónde? ¿Para dónde hay atacar? Ya. A ver, ya, weón. ¿Eh? ¿Ya? Ya, weón. Ya, ¿pa dónde? ¿Pa dónde? ¿Pa dónde? ¿Pa dónde? ¡Uh! ¡Uh! Ya, aquí está. Mm. ¡Toma, weón! ¿Pa dónde? ¿Pa dónde? Aquí está. ¡Vamos! ¡Póneselo! Uh. Oh. Ahora viene con toda la weón. ¡Uy! Wow Vamos. Ah, ya. Muérete ahora. No, maldito. No. Ahora. ¡Rrr! Toma. Uy, no, muere la wea. Ya. Ya. Ahora sí, weón, muérete. Uf. Muere, maldito, desgraciado. Ahí quedaste, mantarraya de la muerte. La que viene ahora, weón. Que sería Landia, weón. Ah, oh, ya me acordé. Vamos. Ya, hasta donde lleguemos nomás, weón. Vamos. Nick Merland. Aquí estamos, Nick Merland, Pasando Little Nemo. The Dream Master. En el jueguito del recuerdo. Para variar, weón, eh. ¿Qué pasa con el jueguito del recuerdo, eh? Vamos. Por arriba esta, weá, ¿o no? Vamos Ya Chucha, están de estos bicharracos Ya Lizard No me voy a atacar por Lizard, weá Ya, vamos ah. Vamos ah. Vamos, hábil ninja Hemos pasado weas peores que esta caga de juego. Nooo, estafa. No, pues, weón, pero como Ah, abeja. Vamos, ah, abeja. Cómete los dulces. Vamos weón, vamos, vamos, vamos ahí, dispárale con tu super foto de abeja Vamos a ir por abajo ahora ¿Qué te parece? Eh, weón 2.0 Uy, mira el ratón tonto weón Ya corre para allá para darte lo dulce, porque tengo que subir por ahí no. Ya, ahora, ahora, ahora Ah, vamos Vamos. Ya. No sé si tendré que... Me imagino que no. Ya vamos, no. Vamos, vamos, vamos. Mire, ¿quién está ahí? El último jefe, compadre. Vamos a terminar el de Dream Master. Vamos, vamos. Qué bueno el efecto. Era el mismo mono que les dije, que queda como miedito, ¿no? Ya vamos nomás, weón. Uh. Vamos, weón, vamos. Energía, compadre. Vida extra. Más vida extra, vamos. Chucha. Ya, weón. Chao con Y aquí vamos a cambiar al Morning, no, no, al... ¿Cómo se llama? Al Staff este, ya vamos, no, vamos. ¡Uh! Ya, compadre, Último Jefe, weón, bueno, démosle con todo. ¡No, pues weón, hagáis tontera Toma, ahí quedaste compadre, ahí quedaste, uh. Ahí estamos compadre Terminamos Little Nemo para ustedes aquí en el juego del recuerdo Ay, no lo diga. Solamente mantenía mi promesa a la princesa. Ya sé, te haré príncipe del mundo de los sueños. ¿En serio? Del todo. Creo que a Camille le encantará, ¿verdad, cielito? Son monos como de Walt Disney, ¿cachai? Oh, vaya, podremos jugar juntos todo el día, sí. Cada día podremos hacer... picnic en el bosque piruleta. Venga. Explorar el pantano chicle. Oh, espectacular. Puedo enseñarte magia. ¿Será tan divertido? Tu tierra es maravillosa, dice el enano. ¿Pero qué? ¿No te puedes quedar? Bueno, ustedes saben leer, pues veamos qué dice. Bueno, me gustaría, pero... Le prometí a mi madre que me levantaría pronto. Yo me quedo en el mundo de los sueños. Cada mañana. Sí, es importante mantener tus promesas. Sí, claro, mejor me iré a casa ahora. Puedo volver otra noche. Claro, puedes visitarnos cuando tú quieras, cada vez que duerma. Bien, os veré pronto. Os pues coño que os veré pronto. Adiós, Camille. Oh. Espera, Nemo. Oh, le dio un besito. Y ahí loro. Lo vuelven a la casa. Buen juego, ¿eh? buen juego. Capcom. Power. Nemo, levántate hace un día precioso en vez de estar jugando ahí videojuegos <risas> y ahí está el final del game bueno y ahí ya pasa el staff y los diseñadores y todo el, el payaseo cómico de los buenos que diseñaron el juego ¿qué les parece? un juego muy entretenido muy bueno Bonito gráfico, aventura, muy parecido al gozan Golem, en el sentido de plataforma. Medio Mega Man, también un Capcom, pues, ¿qué más les voy a decir? Pues, si ustedes ya conocen los juegos de Capcom. Pues. Así que hacía de rato quería subirlo este jueguito, que bueno. De hecho lo subí en un momento hace tiempo, como en el 2013, pero grabando, así como que estaba practicando y como que estaba recién partiendo haciendo vídeos. Así que esa fue la primera vez que subí este juego. Pero ahora bien, ¿cachai? ya se ve mejor. Ya, pues ahí debería salir el final. Te muestro algunos programadores con puro nombre japonés o chino, lo que sea. Productor Ejecutivo, Rey Arturo. Agradecimiento especial a Scott Maxwell. Bueno, sé que encerado. voy a googlear. Ya voy. Presentado por Capcom. Fin. Ya compadre, espero que le haya gustado este juego del recuerdo. Aquí con Real Nemo estuvo entretenido. Y ahí tenemos otro juego más en la lista de juegos terminados. En el juego del recuerdo. Ya pues estimados, nos estamos viendo en otro jueguito más del recuerdo, que estén bien. Chao, cuídense.